Poco de desayuno estilo hindú. Estos son unos tres. Estos son unos eh, hongos con ajo. Están deliciosos. mí me encanta el ajo y la cebolla, entonces no hay problema. Buenos días, ya mmm, venimos al desayuno del hotel, donde estamos esperando, que es el Hotel City y aquí en Nueva Delhi. Estamos en la terraza, está bastante agradable aunque hay un ruidero en la alquila, pero bueno, eh, y hoy estamos probando esto. Este es un sándwich que no hemos visto mucho en las calles, este hay muchos. Mate y es como mm, tipo un queso o algo que sabe como que está muy bueno pues esto es como una tortita de um, huevo mm, maoga agarró pasta no es originaria de aquí pero bueno este está buenísimo es como un rollito de tortilla de harina con, con el con ensalada y su creo que o mayonesa está muy bueno mm. Este no sé qué es. ¿No son? ¿No son? ¿No son no 302. Sí. Eh, este no sé qué es. Yo probé. Ahí te lo vamos a probar. Te lo voy a probar now. Y esto eh, yo agarré como una tortita de papa. Está bastante bueno. Ah, una curiosidad. Ah. Esta leche es de mango. Está deliciosa. Está muy muy buena. Esto es como huevo. Es no huevo con verduras y como capeaditos, está bien rico mm. ¿Está, bueno? mm. uh -huh. está muy bueno este dale mm. Mm. <risa> <risa> Eso también está rico, todo está rico eh Mmm, ¿qué Es, lo quieres? Verduras. ¿Está mm. bien rico esto? Es como un soper. Es como un, un soper aplastado con, con verdura adentro. Estamos en la terraza del hotel. Vamos a hacer una toma suicida. Ahí está, mire el hotel city estamos haciendo un time lapse pero esta es la vista que tenemos vamos a hacer un vídeo piratita de lo para que vean el, el bufete que hay Eso lo probamos. Y ¡Ay! Muy rico! Oh. esos son riquísimos el cafecito es la fruta. Aquí están las zonas de chocolate. Fruta, bananas. Aquí está el jugo, el jugo que le encantó a la Maris. Cereales. Aquí tenemos helada. Y si quiere hacer tu pan, un muffin de vainilla. Y esta es la terraza. Ahí está la Maris terminando de desayunar. Estamos terminando el desayuno en el, el hotel City Star y todo estuvo muy bueno. Salute. Nos acabamos todo. Salute este es un capuchino está delicioso esto es lo que queda de una dona de chocolate viene en medio, trae chocolate también y ya nos acabamos todos la leche de mango, los juguitos, eh, los sándwiches están buenos todo, todo, todo estaba delicioso muy bueno se lo recomendamos le recomendamos este hotelito cuando vengan a Nueva Delhi. está muy bien ubicado y eh, por lo que pagas está bien el desayuno, las habitaciones, todo y tiene esta terraza. Okay. Hola, es nuestro tercer día en Delhi y venimos a desayunar a la terraza del hotel, prácticamente tenemos el desayuno incluido. Está buenísimo. Quiero presumirles esta leche es de lichi. Está deliciosa. Ojalá este, pudiera, pudiera encontrarla en México. Si alguien sabe dónde la puedo comprar, me dice. Está súper rica. Ayer era de mango y hoy es de lichi. Después pues, el cafecito. Mm, está está buenísimo. riquísimo. Bien es rico cappuccino. que está. El mío es latte. Está delicioso. Y bueno, un poco de desayuno estilo hindú. Estos son unos. Estos son unos eh, hongos con ajo deliciosos, para mí me encanta el ajo y la cebolla, entonces no hay problema, eh, este es un sándwich de pollo, acuérdense que aquí no comen carne de res ni carne de puerco, este es un goldfinger, voy a ver de qué es, y este es un rollito como el que comí ayer, con ensalada tipo surimi, pero sin surimi, De o sea, como algo estilo japonés, más o menos, eh, y tiene una de acitrón o como no sé, como los de México, de adornos. Yo me traje un buñuelo. Están bien, se ven bien buenos estos buñuelos. Unos rollitos como los que de Maris. Es, ay, estoy salivando. Ay, qué rico se ve. Y bueno, más o menos como lo que de agarro Maris, más o menos. Mi cafecito y mi juguito de mandarina. Miren, este. Para que vean que si sí probamos la comida. Este está súper bueno y creo que tiene hasta un resto de coco. Mm, está delicioso. No es recomendable. La leche de lichi está exquisita. Súper bueno. Mm. Nos habían espantado un poco de la comida hindú, pero hasta ahorita súper rica. Y como mexicanos que comemos chile y un poco de todo. La verdad es condimentado. que no, muy condimentado no hay tanto problema. Ni si les gusta el ajo, las especias. Esto es lo máximo para los que nos gusta comer con sabores fuertes. Y miren, les vamos a enseñar la terraza donde estamos comiendo. Esta es la terracita. Y el día de hoy amaneció muy chévere. Eso es como muy grumoso, es muy como muy muy deli. Ajá. Estamos en el hotel City Star. En la avenida que se llama Gumpa Road, hacia allá al fondo de esa avenida está la estación de tren de Nueva Delhi, como a cinco cuadras, más o menos. Y para allá, es, es como la avenida principal de... Ah, y esta zona se llama Bajalar Lo voy a poner en la descripción porque todavía no me nombres, o sea, aprendo muy bien los nombres. Esto es aquí en Nueva Delhi, nuestro desayuno. Que nos habían pedido eh, decirles un poquito más acerca de la comida hindú. Quiero decirles que está todo muy bueno, no es lo que hemos probado todo. Hasta eh, un día comimos en el McDonald's y estaba también muy bueno. <risa> este es un, decía ahí en el menú, Golden Finger. Pero está súper rico. No sé, tiene como una mezcla como de papa adentro y está frita por fuera con ajonjolí pero los sabores de aquí lo que tienen es que son picositos y con especies entonces para nosotros los mexicanos eso le da un sabor más a lo que conocemos y la verdad que es bastante bueno eso está muy rico este voy a probar también este el sándwich de pollo vean que también está muy bueno de maris con gusto planola y su jugo de draga y mi chale y mi de naranja yo tengo tenemos un golpe para compartir el maris aquí